¿Sabías que la gran mayoría de las cosas que te están sucediendo ahora mismo en tu vida están siendo dirigidas por tus heridas emocionales no sanadas de tu pasado? Yo no sé si has notado la cantidad de veces y el sinnúmero de ocasiones que a veces haces algo o dices algo y luego te cuestionas Oye, pero ¿y por qué lo hice? ¿Por qué lo dije? Luego cuando ya es demasiado tarde. A veces hieres, a veces insultas y cuando ya pasas...